Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno, y hoy estamos analizando este tanque que acaba de salir hace unos minutos nada más En lo que sería el Black Market Bien Y bueno, la idea es básicamente, como dice el título ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Está bueno? ¿No está bueno el tanque? Bueno, vamos a analizar un poquito de eso Obviamente estoy acá en la cuenta de Sheriff Por supuesto que tengan en cuenta de que es una cuenta que tiene todas las habilidades, ¿ok? Entonces, tripulación eh, con todas las habilidades y le, le pusimos una barra de carga, le puse unas ópticas revestidas y le puse un estabilizador vertical, ¿bien? Entonces, eh, ¿qué podemos decir de este tanque que tiene 250 de daño promedio? Tiene una, eh, una penetración de 212 con munición AP, munición estándar, y tiene unos 259 con munición APCR, munición premium, ¿bien? eso por un lado, después otra de las cuestiones buenas que tiene el tanque, este Short Panzer 58 es que tiene un grado de depresión de cañón o sea, cuando vos te subís a una loma la depresión que tenés con este cañón es muy buena el de menos 10, es bastante, bastante buena, digamos, no es la mejor del juego, pero es muy, muy buena y tenés unos 25 grados de elevación con lo cual siempre que tengas alguien arriba y vos estés muy pegado a un borde, vas a poder elevar ese cañón para poder darles tenemos unos 2.16 eh, lo que es cierre de retícula, 2 segundos con 16. Y tenemos una precisión de 0.32 a 100 metros, ¿bien? Recuerden que la dispersión se va, se va haciendo cada vez más grande a medida que la distancia se, eh, se, se alarga, digamos, ¿no? Bueno, tenemos un DPM de 2.222, lo que no está nada mal, está bastante aceptable. Puntos de vida, 1.350. Blindaje de chasis, 90. No van a entrar seguramente todas las municiones, todos los proyectiles que nos tiren nos van a entrar todos, somos de papel prácticamente, esta inclinación casi no existe, no tiene prácticamente nada lo que sí tenemos en la torreta son 120 que tendríamos que ver si realmente son efectivos o no bien, eso es otra cuestión potencia específica, 16.95 es una potencia normal, podríamos decir no, no, no destaca por esto, ni mucho menos tampoco es que es un chancho, pero bueno Ahí está un poquito mejor. Vamos a darle un 6 puntos. Hay unos 6 nandos. Vamos a darle zafa, zafa. y no más. Eh, ¿Qué más? Bueno, a nivel camuflaje eh, tenemos unos 525. Recuerden que tenemos lo que es la habilidad de camuflaje totalmente eh, desarrollada ¿no? con la tripulación. Bueno, directamente vamos a ver después lo que es el rango de visión: 462 metros. Lo que no está nada, nada mal. No, está, no es para nada despreciable. Sin embargo. Eh, creo que es una muy muy buena y el alcance de señal 705 metros bien vamos a darle batalla entonces lo que sale sale amigos es la cuestión es como dice el título vale la pena este shot panzer 58 o no hacemos eh, la subasta que acaba de salir en el mercado negro o no bueno vamos a jugar una partidita vamos a hacer algo rápido así ya puedo sin más dilación subir el video a youtube para que ustedes puedan verlo no por supuesto esa es básicamente la, la idea. A ver. Estamos en el Central. ¿Cuánta gente hay en el Central? No me fijé. 20.500 personas. Lo que no está. No está nada mal. Bastante bien. Son la 1 y. ¿Qué 1 y 10. Mm. No está nada, nada mal. Bueno, a ver... Estamos aquí en Paris... En Paris Hilton... ¿Qué tenemos de aquel lado? Un 703-2, hay que tener mucho cuidado con eso... Un 75TS, un IS-3, un IS-6... Un f 42 un Lance en C... Yo estoy en una... En una... No sé qué hacer... No sé qué hacer, la verdad... Yo la verdad que con este tema de este tanque en particular... Estoy entre dos cuestiones, podríamos decir Una, o Bien ponerle lo que es Estabilizador, que es lo que le pusimos O bien ponerle lo que es el, La red de camuflaje ¿Por qué? Ahora no tanto porque somos Tier 8, pero me gustaría utilizarlo más como sniper Ya que tenemos buena precisión Y... links CC Vamos a poder dar en la humanidad de la vida. Imposible. imposible O sea, ni empezó la partida. ¿eh? Van 10 segundos y ya estoy totalmente desboteado. No, no, imposible que lo vea. No hay ningún tipo de chance de que vea. Vamos a jugarnos ¿no? un poquito. A ver, los puntos de vida son 1350, chicos. Tampoco es la panacea. Hay que tener mucho cuidado... es un mapa heavy, todos saben que es un mapa complicado pero bueno no tenemos mucha más alternativa que este acá, o sea en este sentido ¿qué más podría hacer que bueno ese Lynx ya se la jugó demasiado el Elk Event no detecta nada el LTT tampoco el LTTB tengo un poquito de ping como siempre jugando acá FPS a 110, 112, no está nada mal Lo que me está matando es el ping No estoy acostumbrado, juego siempre en SA en Sudamérica Con 37, 47 de ping Atrás, atrás, atrás Siempre que disparen, chicos, ahí va, perfecto Me llevé todo ese daño 400 y 265 ¿Hay artis? No, excelente, listo, nos podemos quedar acá Con relativa eh, cautela, ¿no? perfecto perfecto perfecto excelente perfecto bien ahora vamos a cambiar un poquito de posición recién estábamos de ese lado ahora vamos un poquito más para acá a ver si podemos llegar a detectar algo hay que tener mucho cuidado porque hay un s1 de aquel lado Ah, pero está allá está con los pesados bueno vamos a ver si podemos dar ya creo que acá no no hay mucho jugo que sacar de este lado Podría ser una opción avanzar, pero como no estoy en pelotón, estoy solo. No creo que nadie me. No creo que nadie me apoye. Estos muchachos están cambiando hermosamente ahí, está muy bien. Los felicito, me parece excelente. Vamos a ver si podemos hinchar un poquito acá por el medio. Romper un poquito las balls. En rivalerice. En francés. Maldito ping, que no puedo. No estoy acostumbrado a que se. En ese se me va. Se me queda el tanque parado acá. Tengo que andar eh, moviéndome. Se me mueve para adelante y para atrás. Bueno, no importa, yo me entiendo. Y vamos a probar esa precisión alemana. La verdad es que no la tiene del todo. Bien. Fíjense que todavía no nos detecta Es muy difícil darle acá Bueno, le dimos al tanque Pero no, no le hicimos daño No le provocamos ningún tipo de daño Es un IS-6 En el planchón de abajo no tendremos que tener problemas para penetrarlo Aunque parezca naranja, pero tenemos 259 Con lo cual le vamos a entrar casi seguro abajo en el planchón Bueno, bien, bien, bien, bien Hay que apuntar un poquito más con cuidado La precisión a la larga distancia no es la. Bueno, terminó la batalla, no hicimos nada. Bueno, hicimos 6 y 7. 6 y 8, ponerle casi. ¿Cuánto? Mil y pico, mil. 1500 más o menos de daño. Entre el asistido y el hecho. Vamos a jugar una más, a ver qué onda el tanque y que ustedes saquen sus propias conclusiones. Eh, estaba por 3 millones de créditos. Estaba por 3 millones de créditos el tanque, así que. Bueno, o sea, ustedes. Después subastarán lo que quieran. Tienen 8 horas, recuerden. Eh, empezó a la 1 de la mañana la oferta. Hasta las 9 de la mañana tienen tiempo para ofertar. Así que si te tenés que levantarte mañana, temprano, para ir al laburo, al trabajo, eh, todavía tenés tiempo. Si sí, no, no hicimos mucho tampoco, era. Es más una, una batalla esta, la de. La de París, para los pesados e ir allá a meter. A meter power. Colaboramos con la. Un poquito con lo que es la la partida, pero no, no fuimos influyentes a ver, <coughs> tampoco es que creo digamos que sea un tanque excepcional, ni mucho menos me parece un tanque normal normal, pero que a medida que le vayas agarrando la mano mmm, yo en este caso no le tengo agarrada la mano lo estoy probando porque creo que si no mal recuerdo, creo que es la primera vez que lo juego, estoy casi seguro de ser que es la primera vez esta que lo estoy jugando me parece que nunca lo jugué en la vida este tanque Nunca me llamó la atención tampoco, no, no, no es algo que me interesaba tenerlo Pero bueno, como buen coleccionista de tanque que soy mmm, Obviamente yo oferté Yo oferté, no voy a decir cuánto oferté porque si no me lo van a, ustedes van a ofertar un poco más y me lo van a sacar Creo que eran 5.000 unidades que había me parece O algo así, o algo así Fíjense que el matchmaking está bastante bastante bien con nosotros, nos quiere mucho nos quiere mucho. O sea, debido a la, a la... A ver, vamos a... Quiero probar un poquito la movilidad. A ver, acá subiendo una cuesta. 22, 23. A ver, no se mueve mal, ¿bien? No se mueve mal. Pero tampoco es un ligero con ruedas. Te lo tiraría más a que bastante... Así como... ¿Cómo se dice? Rechoncho, ¿no? Bastante pesadete Al mejor estilo No tengo ganas de mucho de moverme Vamos a probar un poquito los dotes eh, Los dotes de Precisión que tiene el que está mal ubicado, está pésimamente ubicado ahí, ¿a dónde va? no sé no tengo idea de ¿qué hacía ese el que ahí? ¿sabés que te podían todos ahí en ese sector y no tenés casi cobertura salvo alguna piedra, un par de rocas que tenés ahí, pero después bueno. yo estoy esperando a los de allá me estoy relamiendo para encontrarlos a aquellos a ver, vamos a ver si los chicos ven algo por aquí yo no creo que estén puestos muy acá arriba por lo general se ponen ahí para que no les tengan tiro todos los de acá pero siempre hay algún despistado que se pone acá arriba asomando una torreta media blandonga blandengue pero no acá no, no, no creo que hagamos mucho vamos a movernos un poquito somos un tanque medio, tenemos la posibilidad de movernos por el mapa. Y eso es bastante importante. Voy a cambiar de sector. Me voy a ir a la zona media. Está el lowe, más o menos, por ahí. Quiero ver si podemos detectar y así llevarnos daño asistido. Me pasa que el lowe me gustaría que esté allá con los pesados. Bueno, igualmente... No está mal ahí, pero... Creo que estaría más... ...se valoraría más su... ...su... ...el eh, mandito bien querido ahí tirando los árboles... ...perfecto, crack... ...genio... ...genio, genio, genio, genio... Igualmente te digo que con esos 400 de, vis de visión que tenemos no... No detecto mucho. Está bien, están todos camuflados atrás, campeando, pero... Hermosa Menchi, pero tampoco es que veo tanto. Mm, no tiene potencia suficiente para subir eso tampoco. No, por lo menos sin tomar carrera No creo que sea una buena opción tampoco mandarse por ahí eh... Sebas y Matt Retard Mediums, pone Es un, es un crack, Sebas No tenemos que Sebas, tranquilo Es un juego, bro no, se... Ah, pues está muerto ya, por eso Tranquilo, bro, bro justo Ahí el Lowe decide ir para allá, yo creo que tendrá que haber ido un poquito antes Un ratito antes Yo no voy a ir a dar la cara ahí contra un Somua Contra un Lowe que me tira PCR en la torreta y me va a entrar como quiere No es la zona para que estemos ahí nosotros Yo voy a ir allá a apoyar con... El... Ah, Sebas estaba allá Parece que no lo no, no, no lo bancaron. O sea, no lo apoyaron, quiero decir. En, capaz que habrá querido pushear y no le, no le dieron bola. Todavía vamos una partida bastante mediocre por ahora, no. no... Pasa que tampoco tenemos tanta. Es, por eso digo que el tanque es. Medio complicado para agarrarle la mano, porque acá tenés dos. t 54, que puedo arrebatar tranquilamente. ¿Y qué más? Hay tres acá. Ese es el tema. Pasa acá me voy a sumar me voy a comer una. Yo haría eso, por donde va vale la escoda. Eso haría yo. Me parece lo más correcto. No sé qué hacer. A ver si lo puedo yo a este buen hombre. ¿Qué más hay ahí? No veo qué es. Ah, un STRB. El S1 está ahí, ok. No, es que me pego un tiro cada uno y estoy casi muerto, te digo. O sea, los puntos de vida son bastante, bastante flojos. Maldito PIN, maldito PIN, maldito PIN Ah, están metidos Okay. A ver, escodita, déjame pasar, please, por favor, men. Déjame pasar, correte, bueno, está retocado. Corte. Corte, correte ¿Qué hay acá? Un Scorpion. y un en su... Llega la rama así, más embosta. Pasa que los pesados están más, más pendientes de los medios, boludo, que los que están allá. Va a salir el Scorpion a tirarme seguro. Allá que murieron todos, boludo. No quedó nadie. Luis se escapa porque sabe que está allá como... Cuando disparar es al pedo, ¿no? Ah, ahí le damos, sí. ¿Cómo oh, se pelean? Chicos, ¿cómo discuten ahí? Se putean, se todo. Tranquilo, Brotherhood. No, está perdida. No, no, Hasta que vengan los de atrás y nos van a hacer bosta en un saque. El TDP que no salió en toda la partida ahí, ese hueco... Tampoco que tendríamos... ¡Correte! piso solamente para romper las bolas no quiero no me interesa capturar me interesa llamar la atención de ellos nada más y el S1 que seguramente va a venir volando creo, supongo, no sé no sé dónde está o puede ser que ya esté en otro lugar, no sé Daño bosta, bien ¿Dónde está ese uno, boludo, no lo veo, altos matorrales, boludo, ahí no se veía nada, chabón. Dios, Buah, qué partida, boludo. Qué partida normal por nuestro, por nuestro lado, o sea, no fue la gran partida, pero fíjense que ayudamos a que el equipo gane, o sea, es que no, no había un lugar claro para mí donde ir. Pues al principio, por donde fue Seba Simat, al principio terminaron perdiendo por ese sector, con lo cual ellos tenían la ventaja porque ellos estaban cubiertos por la colina y nosotros estábamos abajo en la desenfilada, con lo cual tenían más ventaja ellos sobre nosotros, eso es lo que yo interpreté. Primero me puse a cambiar ahí, no, no, no tenía tiro a nada, entonces eh, me fui... Eh, ¿Qué más? Sí, no no hicimos mucho. A ver, per kills igual. Eh, ¿Qué te puedo decir? No sé. Mi impresión del tanque eh, me dejó un sabor medio agrio. Tal vez puede ser porque no lo, no lo termine de conocer bien. No me parece que tenga un mal cañón, me parece que está bien. Lo que pasa me parece que esta, este daño con esta recarga 675... No sé. No sé, no sé, no sé. Porque el Panther 88 me recarga en 5.7 a mí. En mi cuenta. Y pega 240. Este pega 250 pero me está recargando casi en un segundo después. Es un montón. Es un montón. Eh, a veces se me hace un poquito larga Esta recarga No sé, a mí Creo que yo Me parece, no sé, ¿no? Creo que tal vez le cambiaría esto Sería una posibilidad Digamos, por la Por el red de camuflaje Por la red de camuflaje, a ver a cuánto se va No, no, sí, cobrame el oro Igual fíjense que no nos espotearon mucho ¿oh? Bastante poco, o sea que El nivel de comprar y montar, sí eh, el nivel de camuflaje que decía esos 500 y pico me parece un poquito más todavía incluso, a ver a cuánto se nos va con esto, 636 ojo que podría ser una opción usarlo así me parece eh. usarlo así en una segunda línea moviéndote de un lugar para el otro, yo creo que ya te digo, no, no le agarré la mano todavía, tendría que jugar por lo menos 10 partidas más para conocer el tanque bien, pero así eh, digamos como ese primer sabor de boca mm. No me parece que sea un gran tanque No me parece que es malo tampoco Pff, Está ahí, está ahí, está normal Le damos un 6.50 probado Y le damos un poquito más Pero pero no me parece un tanque que, que sea Wow, loco, hay que comprarlo Y hay que tenerlo sí o sí Porque mira, es un shot panzer 58 no, no, no, no, no No, porque el daño tampoco es muy elevado La penetración 2.12 no está mal 2.59 tampoco está mal Eh... Fíjense que le rebotamos al 120, está bien que está muy inclinado, tiene un perfil muy bajo y lo agarramos descendiendo. Eh, la precisión 0.32 creo que es real, digamos, está dentro de lo normal. Puede ser que sea esa precisión, digo, puede ser que sea esa precisión porque a veces pasa que en algunos tanques te dice 0.30 y después vos, por ejemplo, el caso de Japan 100 que me dice que tengo una precisión de 0.29 o 0.30, algo así, y al final en realidad, real, real en el campo es de 0.38%. 0.37, 0.39 Anda por ahí O sea Pero pareciera que son reales estos eh, Me parece que está bien El tanque ya te digo Está aprobado Está aprobado ahí Le damos un 6.50 de 10 O sea, aprobado Pero no sé, no sé Si estás con los créditos muy muy muy corto eh, No sé si te recomendaría que lo compres Si ya tenés otro Premium y si van, van, todavía faltan un par de días para que termine la, el black market así que si me recomendás, si me, me preguntás a mí qué te recomiendo hacer si tenés muchos créditos y sos un coleccionista compralo, o sea ofertá, yo oferté pero porque lo, voy a, lo quiero coleccionar no sé si voy a usarlo demasiado el tanque eh, puntos de destacar puntos de destacar el tanque bueno, la depresión de cañón, o sea asomarte por una desenfilada y tenés menos 10 está muy muy bien la penetración con 2.59 en su tierra está muy bien. Los puntos de vida, medio cortinga, pensá que te, te llegan te llega a espotear, te llega a pegar un Scorpion G. Un, o una Su-130, un buen bombazo, te, te baja unos 550 y te quedan pff, no, nada. Uh, pff, ese es el tema, y ni hablar si salís con tieres más altos, ¿no? Pero bueno, eh, bueno chicos, hasta acá hemos eh, hecho un pequeño análisis del Schwab Panzer 58. Rapidito, así muy muy breve, porque ya te digo, fueron estos primeros contactos. Pero para que ustedes tengan una, una noción y vean qué onda el tanque hacía a primera. Lo compro y qué onda, qué, con qué me voy a encontrar. Bueno, se van a encontrar con esto que yo les mostré recién, amigos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chau, chau.